Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, voy a apagar una luz, la luz de allá atrás, porque eh, da como que mucho brillito, ¿no? ¿O, ¿o lo ven bien? Si no la dejamos, no pasa nada, habla de Sabrina Patterson de TikTok, ya habrá hablado sobre Sabrina Patterson, mi hermano de crack, hice un video sobre ella Hola, buenas, drogas desde Argentina, el fin del mundo, saludos. Hola, amigo, excelente noche para historias de terror. Esperemos que tengamos esta noche historias de terror, de eso se trata, de que nos contemos mutuamente experiencias aterradoras. Aunque también les había dicho, eh, les había dicho que, que quería que revisáramos videos de TikTok, porque me salen unos muy buenos, entonces a lo mejor ya ya revisamos videos de TikTok, ya puse mi cuenta en el, ya, ya puse mi cuenta en mi computadora, entonces seguramente pues me estarán apareciendo ya le TikToks de las personas a quien sigo. Espérenme porque mi transmisión en YouNow no sé si empezó, sí, sí empezó, sí empezó. Dice Peluki Maluco, oye Oxlack, le hubieras echado la imaginación al nombre, algo como La Mano Greñuda. La mano peludona es porque la gente comentaba aquí que era la mano peludona, entonces fue como por parodia, no no no es que se llame la mano peludona, en realidad se llama Moco, se llama Encuentro con lo Desconocido, Transmisión de Oxlack, la mano peludona es por echar relajo, pero no se crean que yo le puse la mano peludona por tratar de, de, este, de copiarme de la mano peluda, eh, en realidad eh, no ha sido la intención, como ustedes ven. Sí recibimos llamadas, pero no las recibimos todo el tiempo. Eh, checamos más eh, mensajes de WhatsApp, platicamos más sobre otras cosas. La mano peludona, peludona solo no es una parodia. Entonces no, no crean que me estoy robando el nombre como para que así se llame el programa. Ya le pongo así porque me da risa, pero no, no significa que se llame así. Carlotina, gracias, un abrazo a Carlotina que me está viendo allá en YouNow, gracias por esos eh, likes de 50, 50 manitas, gracias. ¿Qué hubo mi pez? Dice Carrobot, un abrazo, Robot, ¿cómo estás? Vamos a poner esto por aquí, para que nos veamos mejor. Allá en TikTok, hola, old, old, old, old, like, buenas noches, saludos desde Minneapolis, Minnesota, un abrazo para Minnesota. De qué grupo scout eras axel estrada del grupo 9 de toluca de todos modos la actual mano peluda está para llorar está mejor aquí con Oxlack, dice enrique díaz fajardo pues es que no es lo mismo no desde que juan ramón sáenz no está la mano peluda no fue popular ni antes ni después de juan ramón sáenz así que eh, la mano peluda solamente fue famosa y popular con Juan Ramón Sáenz pero antes ya había estado con otro señor no me acuerdo cómo se llamaba Israel Ricardo Gerardo no me acuerdo cómo se llamaba el otro señor y después de, de Juan Ramón Sáenz pues siguieron otros y la verdad que nunca nunca fue lo mismo que cuando estaba Juan Ramón entonces la mano peluda de Juan Ramón Sáenz pues es el equipo no lo hicieron juntos y y aquí solamente se llama La Mano Peludona por, por ese recuerdo bonito de, del programa tan bueno que era La Mano Peluda. La Mano Manosona. Saludos desde mi casa. Batman habla, buenas noches y mucha suerte. Hola Mari Calderón, ¿cómo estás? A Chuli Rodríguez también. ¿Cómo estás, Chuli? ¿Qué onda, Chuli? Yo pensé que... Sí, pensé que ya no estabas viva. ¿Cómo estás? O sea, tienen como años, como... ¡Cuatro años, Chuli! ¿Cómo, ¿Cómo crees? Ya ni me acordaba de ti. <risas> ¡Qué feo eso! <risas> Chuli, qué bueno qué bueno verte por acá en la transmisión. Y pues mira, ya estoy nuevamente aquí en el YouNow. También estoy transmitiendo para TikTok y estoy transmitiendo para YouTube y Facebook. Así que te mando un abrazo, Chuli. Hola, soy de México. Gracias. Hola, soy de Perú. ¿Sabes dónde es el meteorito que se estrelló en Iquitos y Perú? ¿Sabes del, no sé, sobre ese meteorito, no? Habla de mano, parece que ya, pero ya grabadora, parece ya grabadora. David, Davi, un saludo a David también que nos está viendo allá en TikTok. Alfa Centauri dice: Hola, amigo. Enrique Díaz Fajardo, gracias, Tocayo. Alan XMG, saludos. Saludos, Oxlack, desde Nueva York. Oxlack, ¿sabes de la leyenda del silbón en los campos? Sí, me la sé, esa es colombiana, ¿no? En los campos de Venezuela. Ah, mira pues yo me la sé, pero en, en colombiano también, porque yo he visto algunos videos de leyendas de Colombia, y en esas leyendas de Colombia hablaban sobre el silbón, entonces no sabía que también era de Venezuela. Eh, mil veces ver la mano peludona que las brujas que te persiguen en el cerro, sí mejor, Brian Andrade, Leticia Esquivel, yo creo que vamos a ver unos TikToks, no sabemos si va a llegar Melissa. la verdad es que es que no me contestó el día de hoy. Esperemos que esté bien. Saludos, Oclac, desde Coatepec, dice Jesús Medina. Nos acompaña una nevada fuerte aquí en Nueva York. José Rodríguez, gracias. También es de Paraguay, Javier Medina. También el Silbón es de Paraguay, no sabía. Leyendas, Colom leyenda colombiana, dice Andrea, mi chulada hermosa, te le mando besitos, mi amor, mi cielo. Dice que es colombiana y que no se las presta, que el Silbón no se lo presta a los venezolanos ni a los paraguayos. Hola, mis buenos amigos mexicanos, buena vibra, Andrés vaca, Nivel Gamer, un saludo a José Luis, saludos desde Chile, Oclac, saludos a Lupita Yáñez también. Vamos iniciando esto que es la mano peludona, la mano peludona. Saludos, mi ciberamigo, un abrazo cibernético apocalipsis, buenas noches, qué bueno verte en otro proyecto, saludos desde Montreal, dice de Alba Ernesto. ¿Cuál otro proyecto de Alba Ernesto? Pues sí, yo siempre estoy vigente todos los días, Subo contenido a todas mis redes sociales. Hola desde Matehuala, San Luis Potosí. Buenas noches a Teresa Camarillo. Gente de Facebook, apóyeme por favor con sus superchats. No es cierto. Con las estrellitas. Las estrellitas allá en Facebook, apóyenme, gente. Por favor, me ayudan muchísimo con el apoyo de las estrellitas. Y la gente de YouTube con los superchats. Gracias. Pero unos Colombia cero, ¿jugó Perú contra Colombia? ¿Cuándo jugó eso? ¿Cuándo sucedió eso? Está mejor la mano peludona que moco, dice José Rodríguez. Hola, ando repartiendo likes a Josh o Ojos Roberts, 81. Un abrazo y hola, saludo desde Misquic, Tierra de Misterios, Tierra de la Muerte, Misquic, allá en el Estado de México. ¿O es Ciudad de México? No sé si sea Estado de México o Ciudad de México. Oxla, sea, ¿cuándo vienes a Catemaco? ¿Qué crees que el brujo mayor de Catemaco me mandó mensajito? y me está invitando para ir en marzo, así que a lo mejor a lo mejor estaré yendo en marzo a Catemaco exactamente, porque va a haber una ceremonia de, pues hacia el diablo literal, me enseñó videos y esas ceremonias es como de brujería, pero es como para el diablo y quiere que, quiere que lo acompañe entonces, pues a lo mejor sí, sí estoy yendo a Veracruz a Catemaco en marzo Oxlack, me gustan mucho tus videos, eres muy inteligente y talentoso. Gracias de Alba Ernesto, un abrazo mi hermano. Sí, todos los días en mi canal de YouTube subo nuevos videos, pasa que las redes sociales ya no me comparten. Yo creo que porque tengo muchos años en internet y le están dando prioridad a las nuevas generaciones, pero yo sigo siendo contenido diario. Lamentablemente las redes sociales no me comparten, no comparten mi contenido. Tienen que buscarme para encontrarme. Saludos a Dianita, que nos ve también desde Colombia. A Daniel Gálmez Gutiérrez, la mano que, se, que mece la cuna. Roberto Correa, Aguas que ese brujo se lleva con Omar Cruz y serás sacrificado. Sí, sí, se lleva con, el, con, el, con Omar, pero también se lleva conmigo. Bueno, se ha portado bien el brujo mayor conmigo también. Entonces, eh... Eh, no, no creo que sea sacrificado porque no soy un alma pura eh, y no, no creo que me pase nada el, el unicornio negro con unicornio negro Arles entonces no creo yo creo que todo bien yo creo que todo bien allá en Catemaco yo veo tu contenido pero no comento casi hasta ahora Jesús Medina pues comenta mi hermano te mando un abrazote gracias por comentar que venga melissa no sé quién sea, pero todos saben saben que una Femina en Cuadro siempre sube el rating. Dice Peluqui Maluco. Pues este... Eh, pues no sé, yo creo que, es, que son importantes las mujeres, tanto como los hombres. Creo que no solamente porque sean guapas tienen que subir el rating. Hay muchas personas inteligentes, eh, muchas mujeres inteligentes que de verdad, valen mucho la pena escucharlas y demás. Eh, entonces, yo aquí he procurado traer gente que, que se lleva bien, ¿no? Este programa tampoco es para expertos, sino para personas que quieran pasar un rato agradable con nosotros, que nos quieran acompañar, amigos, amigas. Entonces, la gente que traigo, pues no es para que suba el rating, en realidad, es para convivir con ellos. Y, y que convivan con ustedes y los conozcan, entonces por eso a veces tenemos invitados y bueno Melissa, Melissa es parte de este programa, solamente que como ella trabaja, a veces puede y a veces no, entonces por eso no todos los días está aquí con nosotros, te sigo siempre desde Argentina, Beto, Tony, gracias, pensé que hoy iba a ver la dona peludona, dice Jonathan Briones, ¿qué? ¿qué dices? Me reí mucho con el video del tipo que besa a una bruja, dice el José Luis. Pues hoy a lo mejor vemos más videos de esos raros. Saludos, Oxlack, desde San Luis Potosí, Citlali Cue, un abrazo, Citlali. A Bárbara Méndez dice: Hola Ox, hola Bárbara, ¿cómo estás? Sanita Nava, saludos, buenas noches a todos, Anita Nava. Mía también y Xochil es la primera que nos manda un chat de 10 pesos, Xochitl DM. Gracias, Xochitl, por ese apoyito. Eh, para el super chat, gracias. Ozlak, historias de Ecuador: la dama tapada y la viuda del tamarindo. Esas no me las sabía. Miren, historias de Ecuador: la dama tapada y la viuda del tamarindo. Las dos me, me, se me se me figuran como a baño: la dama tapada, o sea, la dama que no podía ir al baño, no estaba tapada, y la viuda del tamarindo, la viuda que sí podía ir al baño, o sea, que sí iba a echar al tamarindo no me suena como a, a baño esas dos esas dos leyendas una mujer que no podía y una mujer que sí podía ir al baño quizá la, la dama tapada hacía lamentos de ah porque no podía hacer del baño y la viuda del tamarindo hacía ¡Ah! porque sí hacía del tamarindo colgaba el tamarindo entonces por eso se distinguen la dama tapada de la dama del tamarindo porque tienen el, el lamento diferente es para rápido ¿eh? ya les conté dos historias rápidas eh, dos leyendas ecuatorianas, rápidamente aquí las, las explicamos oye el farsante del payaso de Atoleo lo cargó una bruja, cómo ves, lo cargó una bruja <risa> lo cargó una bruja es el, me cae que después de Chespirito el, el programa del, el, del payaso de Toledo es el más chistoso de toda Latinoamérica, se los juro. Ya no me da coraje el payaso de Toledo ya, ya no me da coraje que haga fraudes, ya me, me causa mucha gracia, mucha, mucha gracia, mucha risa ya. Yo soy de Ecuador, tengo muchos videos de ovnis y hay una base alienígena donde vivo. Si quieres te mando videos al WhatsApp, claro que sí, Andrés, mándame tus evidencias paranormales ufológicas al correo, al WhatsApp y entonces las compartimos. ¿Qué opinión tienes sobre el hecho de que algunos dioses antiguos son representados de forma similar en culturas totalmente diferentes? Pues eso lo hemos estado viendo a lo largo de la historia. Muchas culturas muestran a sus dioses que son muy muy similares y parece que todo esto podría ser de que en, en civilizaciones primarias comenzaron a tener cultos y de ahí se fue eh, esparciendo por diferentes partes del mundo en donde adoptaban estas, estas mismas leyendas, estas historias, estos cultos y entonces así eh, comenzaron a tener ídolos similares, muy similares. Por ejemplo, la Virgen no se me vayan a ofender para la, los que son fieles de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, que viene siendo como que lo mismo, aunque se llaman diferente, viene siendo lo mismo, eh, viene de un culto que se llama Semiramis. Semiramis era una diosa, una virgen igual que amamantaba a su hijo. Entonces la imagen de Semiramis fue la que se esparció el culto a Semiramis fue el que se esparció por esas regiones antiguas y cuando se unieron las religiones para crear la católica, eh, tomaron adeptos de, de Semiramis y todo esto para unir todo eso con la madre de Dios y a, María la, a, a Semiramis la convirtieron en María. Eh, es por eso que es muy, muy igual los cultos a las vírgenes antiguas o a Semiramis, con la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, y esta Virgen se transformó en la Virgen del Carmen, a la Virgen de Fátima, pero todas son la misma, todas las vírgenes que se llaman diferentes es la misma Virgen, la Madre de Jesús supuestamente. Entonces, pues, eh, si quieren... Pueden buscar más sobre el culto a Semiramis y verán que es igual al culto a María. De ahí viene el culto a esta virgen. ¿Tendrás alguna anécdota de elfos? Compré uno, pero no sé si sea real todo lo que cuentan de ellos, Mr. Lady. Hola, Mr. Lady. Un abrazo a Pau Pau, que nos está viendo allá en Yunao. Gracias por estar aquí, Pau. Carla Elizabeth, gracias. Pues un, eh, un, uno sobre elfos. Fíjate que hay mucha gente que dice que los elfos se mueven, que hay que darles su, su licor, su ron, hay que, da, hay que dejarles sus cigarritos, sus dulces, sus semillas, agua, eh, porque eh, estos pues requieren atención, y que en algún momento tienes que estar cargando con ellos, porque no los puedes dejar solos, y que si tú no les das estas ofrendas, estas semillas, esta agua, si no los llevas con no los llevas contigo, comienzan a hacer travesuras, se mueven. A veces a estos elfos se les puede ver en, la, en los pies cómo se ha desgastado sus zapatos, cómo la pintura se ha desgastado y dicen que porque los elfos han caminado, caminan en la noche, caminan cuando no los ves, caminan y hacen travesuras. Hay unos elfos que están como bendecidos, como preparados, estos elfos tienen todo un ritual para, para darles esa energía, para darles, entre comillas, vida, ¿no? Hay que esperar que la luna sea llena y hacer un ritual ahí para que estos elfos estén activos. Es como las tablas Ouija, también se les hace un tipo de ritual para que se supone puedan funcionar. Entonces, si ya compraste un elfo, Supuestamente le tienes que hacer ese ritual para que lo actives y después tienes que cumplirle con su agua, con sus semillas, con sus dulces, con llevarlo a donde tú vayas, etc. Pero creo que no solamente los elfos pudieran ser que, que se muevan o que tengan vida propia, eso, eso es algo extraño, pero bueno, muchos cuentan esas leyendas, pero creo que va más con que muchas personas ven a estos elfos, a estos muñecos como si fueran de verdad. Entonces les dan cariño, les ponen atención y me parece que poco a poco tu energía se está eh, eh, acumulando dentro de ese muñeco y que pudieran pasar cosas raras, pero quizá pueda ser que tu energía haya sido la que haya provocado que el, el muñeco de pronto se mueva, ¿no? Eh, un movimiento no brusco, digamos un movimiento... Leve. Pero de ahí a que anden corriendo y haciendo travesuras y que tengan vida propia y demás, no lo creo, no lo creo. Pero tampoco descarto que las energías puedan adherirse a un objeto como son los muñecos o en este caso los, los elfos, los duendes. Ya que lo compra es porque tiene la intención o ya comienza a, a tener ese sentimiento de que tiene vida el elfo y de que puede ser un compañero. A mí una, una vez una amiga me, me trajo, sin la invitamos aquí al programa, era una amiga que, que conocía, que tenía dos elfos. Bueno, en realidad tenía tres elfos. Y un día que vino, simplemente vino y me los regaló. Eran tres elfos. No sí, sé si, si eran tres elfos. Me los regaló. Y yo así, pues, ¿ya que ¿No? Ya me los regalaste, pues ya los tengo. A mí no me gustaba nadita, la verdad, me, me daban miedo, estaban medios feos. Y lo que hice fue eh, meterlos en una, en una caja, junto con todos mis peluches y muñecos que tenía abajo de este escritorio. Entonces, en las noches, cuando ya me iba a dormir, terminaba mis transmisiones y todo, y me iba a dormir, antes de que, de que me durmiera escuchaba cómo rascaban la caja, porque la caja era de cartón, entonces escuchaba como que hacían así. Y en la noche todo el silencio, ni un solo ruido y de pronto rascaban la caja. Entonces fueron varias veces y yo dije, pues es que no hay, no hay otra cosa, no hay ratas no hay insectos, no hay otra cosa que pueda hacer más que los elfos que puse en la caja. Pablo Maidana nos mandó 50 pesotes. Buenas noches, Oxlack. Aquí una vez más disfrutando de la mano peludona. Mi buen amigo Pablo Maidana, que ya se ha vuelto parte de estas transmisiones y que nos apoya mucho con sus superchats. Gracias, mi hermano. Entonces, lo que hice eh, fue que en una. No, no, no en una transmisión, no. Lo que hice fue que los amarré en una bolsa y los amarré con cinta. Amarré a todos los elfos con, la, con una bolsa y los amarré con cinta para que no se movieran, según yo. Pero después sucedió que sacando los, los juguetes, ya nos escucharon otra vez los rasguños, pero después en una transmisión, sacando los juguetes que tenía aquí abajo, <coughs> me, me llené de como de dulce. Y dije, ah, caray, ¿Por qué hay dulces aquí? Y chequé y sobre la caja, sobre la orilla de la caja había como dulce. Y dije, ¿dulce? Pues si yo no, a mí no, no, no, no consumo dulces, yo no como dulces y aquí no hay niños, no sé por qué había dulces. Y empecé a sacar más y encontré la bolsa donde estaban metidos los elfos y estaban amarrados. Y uno de los elfos tenía la mano ya sacada. Había... Eh, sacado la mano por la bolsa como si lo hubiera roto y tenía la manita así salida con sus uñitas. Incluso como era una transmisión, pues les mostré a la gente, les dije, miren, vean, vean y traje la cámara y les mostré cómo el elfo ya había sacado la mano y eso que estaba amarrado. Y les enseñé en vivo, ese video debe de estar todavía hasta guardado. Les enseñé el video de cómo estaba ese elfo. Y no solo eso, también había, fíjense qué curioso, había semillitas como de árboles, como piñitas de los pinos, como de árboles, había semillitas así en la caja, yo dije, no, esto no me gusta nada, eh, entonces yo le, le llamé a mi amiga, esa misma noche, esa misma, esa misma noche le hablé a mi amiga, dije, ¿sabes qué? Eh, llévate tus elfos, porque no me gustan, eh, me están este, no sé, no, no les tengo confianza, tengo, estoy inquieto porque por estén aquí, me, me dan miedo pues, ¿no? Y entonces, que sí viene mi amiga, y, y saco los elfos, y solamente me quedo con uno, con el que me daba menos miedo, y le di los otros dos, y le dije, toma tus elfos, te los regreso, llévatelos. Y ella me dijo que sí, y me dijo que, que se los iba a llevar a su casa, y se fue, se fue en un taxi, y después que, que hablamos por, por mensaje, le pregunté, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con tus elfos? ¿Cómo están? Y dice, no, no los tengo, le dije, ¿qué les hiciste? Y me dijo, los eché en un río, esa noche que tú me lo regresaste, al taxista le dije que si se podía parar en el río, porque eh, de aquí a su casa pasa un río de aguas negras, dijo, le pedí que se parara junto al río y los aventé al río. Dije, ¿por qué los aventaste? Dice, pues porque a, a, a mí, en mi casa no los querían. Dije, ¿cómo está eso? Dice, sí, la verdad te los regalé porque mi mamá decía que se movían y, y no le gustaban porque le daban miedo. Y entonces por eso me tuve que deshacer de ellos. Y sí tenían estos elfos, tenían eh, las patitas, estaban despintadas como si hubieran caminado. Entonces fue, fue muy rara esa experiencia. Yo que andaba juntando como cosas paranormales y que siempre traigo hasta huesos he traído. Este, la verdad esos elfos sí sí me sacaron un susto, sí no me gustaron para nada. Y sí sentía que era había una mala vibra aquí, no sé, no me gustaron para nada, para nada y los echaron al río a esos dos elfos, ¿eh? Eh, Entonces, digo, yo no creo, yo no creo en esto de que se muevan, eh, en esto de que hagan travesuras, pero debo de decirles, pues, que a mí me sucedió esta experiencia, y, y no sé qué decirles al respecto. Sucedió y listo. No sé si haya sido su gestión mía, si mi energía se les pasó a los elfos, no sé qué haya pasado, pero así sucedió. Y después otra amiga, me igual en una visita que vino, me trae este, dos elfos, me, me trae otros tres elfos, me trae tres elfos bebés en una cajita, yo cuando abro la cajita veo, oh, y tres elfos bebés, y dije, no, puede ser otra vez, y dije, no, pues gracias, ¿no? Y lo único que hice fue amarrar la cajita y la tengo amarrada desde entonces y no la tengo en mi cuarto. La metí en una bodega donde tengo muchos muchos muñecos, muchas cosas que he comprado a lo largo de estos años y que me han regalado y demás. Entonces esa cajita con los elfos bebés está amarrada y metida en esas cajas y no lo he vuelto a sacar. Pero si sí no me gustan los elfos. Lo raro hubiera sido que regresaran los elfos contigo por su propio pie, que amanecieran a la puerta de tu casa con los pies mojados, Enrique Díaz Fajardo, no, imagínate, los quemo, los quemo, hago una transmisión quemando a los elfos para ver si se retorcían ¿no? A fuerzas te quieren hacer, papá, dice Enrique Díaz Fajardo, a fuerzas me quieren hacer, papá. Eric, consumirlos, como quemarlos o comerlos? Hola, un saludo a mía que nos está viendo, yo soñé con un duende que jugaba con él y caminábamos en un bosque, dice, torta de chilaquil, un abrazo a Tortas de Chilaquil, seguro ya crecieron, dice Kempi, yo creo que ya están grandes los elfos, han de vivir en, en los oscuros este, túneles del drenaje, esos elfos bebé ya son adultos, dice Elena, N.O.B. sácalos y, por, y, por los, y ponlos atrás de ti. ¿Alguien más? este Zuli, si Zuli me está viendo, también le mando un abrazo, otra amiga, eh, el, en una apenas, tiene, tiene poco, unos yo creo que meses, que la vimos en la Ciudad de México, y lo mismo, llega con un regalo, y es una cajita, y en la cajita, adivinen qué traía, otros dos, yo tenía trolls, tenía eran dos trolls, y eh, aquí tengo uno, no sé por qué, eh, se... Si, si, ¿Por qué insisten en regalarme duendes? Y son, a mí yo siempre he dicho que si algo me da como que miedo, son los duendes. No sé por qué, eso sí me dan como miedito. Miren, aquí les muestro el troll. Vamos, aquí les voy a mostrar el troll. Uy, ¿qué pasó? No lo. En la transmisión de YouNow no lo. No lo enfoca la cámara, ¿eh? Qué raro. Estoy poniéndola a la cámara de YouNow, pero no lo quiere enfocar. Hasta se oscureció la cámara. Ya, ya se iluminó. A ver, vamos a ver si ahí enfoca. No, no lo enfoca, qué raro. No enfoca al duende, ahí está, no, ¿no? No, no lo enfoca. Voy a ponérselos aquí. Miren, ahí está. Imagínense que en la noche se ríe así que en la madre, ¿no? Y luego, como está chiquito y que corra como una rata, así. <risa> Miren, este enanito. Bueno, este me dio menos miedo, y por eso lo tengo aquí. pero se empeñan en regalarme trolls o duendes, está poseído por el duende, se parece a Tío Slack. ¿Son malos los elfos? Dice profa Carmen Nieva. Yo creo que cualquier muñeco al cual se le, se le trate como un niño de verdad, es malo. Eh, yo he visto a personas que entraen cargando muñecos como si fueran niños de verdad. La verdad, estas personas que hacen eso no están como muy conscientes, no son como muy cuerdas. Pero hay personas que traen a esos muñecos y les dan de comer, los sientan, les, los apapachan, hablan con ellos. Entonces, eso sí es malo. Y creo que es ahí donde estas cosas se ponen malas. Eh, hubo un caso en Hermosillo, Sonora, donde una mujer llevaba un elfo grande, un elfo como de este tamaño, no estaba grandote. E incluso le pagó el asiento del autobús y la señora lo llevaba cargando. Entonces las cámaras de seguridad registraron el momento de cuando la mujer entra y va cargando a su muñeco, paga sus boletos y dicen que le estaba dando de comer, que hablaba con él y toda la gente en la estación de, de autobuses pues que quedó impactada de cómo la mujer trataba a ese elfo como si fuera un niño de verdad. Y que, y que incluso lo sentó en su propio acento, el asiento que pagó ella para el muñeco. Entonces estas ya son cosas que no están bien. Eso es lo malo, yo creo que de los elfos. Voy a bajar un poquito la musiquita. Eh, Inata dice de mí no van a estar hablando, Sandra manda un saludote a torta de chilaquil, no significa lo, lo que soñé, no significa lo que soñé, esa mujer era mi novia dice Good God Japan, ¿cuál, cuál mujer era tu novia Good God Japan? Eh, Leslie, creo que no tuve la culpa, un saludote, tengo entendido que mientras les des ofrenda, tengo entendido que mientras les des ofrenda y no los desatiendas no pasa nada malo, pero no sé exactamente según que los tienes que tener bien atendiditos, sino que se enojan. Saludos, Sotlac, buenas noches a Luis Arturo, Bretón Pérez, abrazos. Eh, tal vez la señora no estaba bien mentalmente, Enrique Díaz Fajardo. Es que yo creo que esas personas que hacen eso con los muñecos, <coughs> tienen algo, tienen algo, no son normales. Saludos desde Ciudad de México. ¿Cuál es tu experiencia paranormal más aterradora? Saludos desde San Luis Potosí. Ay, no voy a contar mis historias paranormales. Se me olvidó, te iba a regalar mi Emma, pero no sé porque ya no puedo darla. Ya me encariñé con Emma. ¿Quién es Emma Brujita Jezebel? Hola, saludos a mi novia Angélica. Un abrazo para Angélica y un saludote, Álvaro. Yo vi cómo se movían platos y vasos. ¿Por, por qué pasa eso, Gorila MX? ¿Tienes un duende? ¿Por qué, William? Saludos a Patty Trejo. Buenas noches. Los trolls no en muñequitos son importantes en Islandia, Noruega y Finlandia. Sí, exactamente los trolls son eh, son oriundos de aquellas regiones de Noruega, de Islandia a Finlandia, dice nuestro amigo Kenimpe. Exactamente, son trolls de allá. Un amigo tenía un hada, pero era muy posesiva con él. Cuando él llevaba chicas a su casa, siempre amanecían con rasguños, golpes y ya no regresaban porque les daba miedo. Margarita Acosta. Margarita Acosta. ¿Crees que los tipos... ¿Crees en los tipos de demonio? Dice Roberto. Un amigo de la familia viva viene en los juegos de azar y siempre decía, son mis duendes. Dice Leslie. ¿Has pensado hacer directos en Twitch? Mateo Benjamín. Pues sí y no. Ya no puedo donar en Twitch. No me deja. ¿Será que...? ¿Por qué Bernie Heffer? ¿Por qué no? Margarita Acosta lo hizo el todos Los trolos... Nosotros los Trollos son de Noruega. Buenas noches Denora Nora Morjasbek, un abrazo. ¿Qué onda? Aromancy, también un saludo allá en Yunao Y Mía, también saluditos. Yo no puedo donar en YouTube, dice Bernie Herfer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? He oído que para he oído que para deshacerte de un duende, troll y elfo, hay que entrar en una iglesia, dejarlo ahí y salir por otra puerta que entraste y que el duende no te vea. Eh, esas personas se quedaron con ganas de jugar a las muñecas, por eso juegan con los elfos, saludos Oxlack, desde Illinois, de parte de tu amigo Armando Aguilar de Silao, Guanajuato, México un abrazo a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, le mando un abrazote a todos aquellos que trabajan duro en Estados Unidos, a Pau Pau que nos está mandando 400 likes allá en YouNow. gracias Pau Pau, oye Pau Pau cuando entras a una transmisión cuando entras a platicar con nosotros tú que eres medio oscura y que sabes historias de terror Deberías de entrar, Pau Pau, a una transmisión. Te voy a invitar, ¿qué te parece? Ah, no me deja pesar que tengo dinero en la tarjeta de crédito. Saludos a Dani Serra. Ándale, te diste cuenta, William. Saludos, saludo a Meox, dice Gian. Carlos todavía tiene la rojita. Yo tuve que regalar mis trolls porque sí pasaban cosas raras, dice Ana Muñoz, que regaló sus trolls porque pasaban cosas raras. Muy bien, gente, pues ha llegado la hora de revisar qué nos han mandado al WhatsApp. Dice Paola que vale, vale, Pau. Te mando un mensajito y vemos qué día este puedes y, y platicamos aquí de las cosas paranormales. Qué curioso hoy, también tenía curiosidad por los duendes. ¿Qué opinan del canal de mi amigo Moshe, Roberto Correa? Pues de que tu amigo Moshe es muy, muy falso. Hace muchos fakes en sus videos. La película de Troll Hunter está buenísima. ¿Qué miedo, Carlos? A mí me gustan mucho los juguetes, las muñecas, aunque luego hay cada historia fea. Aquí en México serían aluches. Sí, los trolls y los elfos son duendes que han traído de Europa. No son oriundos de Latinoamérica. Esos duendes son de ese, esa región europea. ¿Sabes? Yo tuve una experiencia con duendes con mi hermana y soy escéptico. Oxlack, ¿qué opinas de la Santa Muerte? ¿Es buena o mala? Ay, me atacan con tantos mensaj mensajes. Una familia tenía bastantes trolls. La verdad me daba cosa ir a su casa. Si, todo lo que sea al lado oculto, por decirlo, eh, así es malo. Ejemplo, todo lo doble sentido con intenciones de humillar es mala vibra. ¿Crees que el morbo da confianza? <coughs> Hola, Carlos Armijos, oslatoso, saludos. Mi única experiencia paranormal fue a los cinco años. Un niño me dijo que me aviente desde mi azotea. Uy, que un niño le decía que se aventara desde su azotea. No, qué feo. <coughs> qué volada Pues bueno, mejor que sean las chicas. Ox habla de los tulpas. De los tulpas. No sé, mejor entra Elena y habla de los tulpas. Cibernético, todo lo morboso no te da buena vibra. Saludos, Ox. Llegando apenas a la transmisión, a Aniquita Aquino, bienvenida. ¿Sabes algo de los tulpas? Pues poco, ¿eh? Poco sé de los tulpas. La verdad es no he profundizado en esta en esta en en este tema de los tulpas. Tulpas, Oxla, ¿qué opinas de las quesadillas sin queso? Margarita Costa, yo creo que las quesadillas pues pueden ser de otra cosa, no solamente de queso, porque por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa y siempre que pido una quesadilla, la pido de, de chicharrón, pero sin queso. Entonces... Pues se vale, se vale pedir quesadillas sin queso. Puedes pedir una de pollo sin queso. ¿No? Yo creo que se vale, jaja, las quesadillas sin queso. En Estados Unidos en muchos jardines de casas abundan las estatuillas de duendes. Algunos son muy simpáticos y otros sí dan miedo. Mauricio Santos. Esos duendes, por ejemplo, también son eh, europeos. Los duendes que en Estados Unidos ponen con su gorrito son gnomos. Y los gnomos también son europeos. Eh, hay diferentes clases de enanos ¿no? Como duendes, trolls, gnomos, aluches eh, chaneques y otros que en, en Sudamérica y en Centroamérica de los cuales se hablan. la ¿crees que sean reales los night Nightcrawlers? Eh, no lo sé. Están interesantes los videos de los night crawlers Además de que pues es una leyenda muy interesante en Estados Unidos que puede tener eh, vinculación con seres extraterrestres, así que no sé, no sé si sean reales o son falsos, pero pues obvio, es un misterio, es una leyenda, en eso se queda, No calzoneros, Aquí, es que en Ciudad de México no especifican que son queso, no te ponen y te preguntan, es que en Ciudad de México si no especificas que es con queso, no te ponen y te preguntan, no, no, más bien, más bien te ponen queso, porque si es una quesadilla todas llevan queso, entonces, yo pido quesadillas sin queso porque soy intolerante a la lactosa, no puedo comer. Entonces, si pido una quesadilla, me la hacen de chicharrón, de pollo, de hongos y de otras cosas, de tinga, pero le ponen queso y siempre tengo que decirles que no le pongan queso. Otra, la, la mujer de blanco y la llorona son la misma, buenas noches. Así como se mis y la llorona, puede ser que sí, puede ser el mismo caso. Si no tienes queso, deja de ser quesadilla, dice Guadalupe Aguirre. Ay, cómo se pelean por eso. Pues entonces una, una queca, ya para que no se enojen. Una queca de, de, de chicharrón prensado, una queca de, de, de, ¿cómo se llama? De pollo, una queca de etcétera, ya para que no se peleen con que quesadilla, le digo queca y se acabó. Queca de tinga exactamente, la queca, una queca de hongos, es como pedir una pizza y que esté cubierta por queso, como una especie de chicle, es muy molesto, no es muy recomendable, sí, la verdad a mí no me gustan las, las pizzas, sí como, pero una vez al año, la verdad, las, las las pizzas no son muy de mi agrado, porque tienen mucho queso, entonces, lamentablemente yo cualquier cosa que tenga queso, este, no no puedo comerlo. Otra, ¿qué opinas sobre las sociedades ocultas de la Deep Web, donde se dice que AMLO, Putin y la reina Isabel están adentro? <risa> pues no necesitan estar dentro de la Deep Web. Ya cuando eres un mandatario, ya te relacionas con personas, con poderes, con cultos, eh, con grupos, asociaciones, etcétera no necesitan estar dentro de la Deep Web. Eh, y, y sabemos muy bien que, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de los presidentes vienen, vienen eh, predecediendo, precediendo a otro presidente que son parte del mismo culto. Entonces, no es como un secreto, la verdad no necesitan estar en la Deep Web, es un secreto a, a, a ojos abiertos, porque toda la gente sabe que muchas personas que están en el poder están dentro de, de cultos, de asociaciones o de agrupaciones. A mí no me sorprende que haya quesadillas sin queso, me sorprende que haya nieve de mole como en Oaxaca. ¿Nieve de mole? Eso sí suena medio feo, nieve de mole, no. Una pizza al pastor. Yo quisiera probar las jaja, ni las tortas de tostada, todos separados mejor, jaja. Tortas de tostada, no manchen. Oh, pues eso sí son comidas medias extrañas. Eso es la que da buena suerte el charro negro. ya que mirada. Eh, elfos eh, ya me dio hambre. Dice Dick Jasbeck que es que quesadilla no significa que lleve queso, tiene otro significado. Es un significado, un agua que significa tortilla doblado, algo así. Si leí, no, Dick Jasbeck. Te comiste un, un, un meme trolazo. <risa> un meme trolazo, no ese meme que dice que quesadilla viene de, de lengua náhuatl es un meme es es para trolear no significa eso no viene de la lengua náhuatl eh, eh, la quesadilla pero mucha gente sí se ha creído ese meme pero no es un meme nada más no es no es cierto que venga de la lengua náhuatl ahí si sí, no más cuidado corriendo eh, crees que existe dios y el diablo mira yo no sé si exista el diablo pero sí creo en un ser superior. Y creo que ese ser superior me ha demostrado muchas veces que existe. Eh, entonces, el tener una espiritualidad con algo superior en el cual creas, te da mucho valor, te da mucha, mucho entendimiento. Eh, es mucho mejor creer en algo que no creer. Hay ese chiste que dicen que cuando un ateo se vaya en un avión y se va a estampar, que dice Dios ayúdame eh, es como verdad porque necesitamos siempre algo como en qué sostenernos algo en qué creer nosotros simplemente como humanos como personas somos muy frágiles y la verdad si dejamos de tener una espiritualidad y una creencia en algo superior entonces somos muy vulnerables mucho, mucho, muy vulnerables porque no estamos alimentando una parte que es que es esencial de nosotros, que es la espiritualidad. La espiritualidad, la mente y el cuerpo hacen la Trinidad, hacen esa fuerza en el ser humano. Si nosotros interrumpimos y dejamos de mandar energía a la espiritualidad, entonces no estamos teniendo un, eh, un triángulo, un organismo completo, y entonces seríamos frágiles y estaríamos... Eh, muy, muy, muy, muy a la deriva a, a la suerte de, de tantos peligros, muy instintivos más que nada y no racionales. Mía, la verdad, eres muy sexy, dice Gian. Que Mía es muy sexy. Uy, estos en el chat andan con todo: andan con todo. Que William, que te amo, que, que Mía la sexy, que Gian, que, que si hoy no me saludaste. Que Maru que estás hermosa que aquí es mi novio que no puede ser o sea tus comentarios aquí en el chat es latin chat ya esperan la transmisión para estar hablando 12 corazones para estarse hablando en el chat de dónde sacas eso hombre dice aquí con creen algo superior es tratar de deshacer la angustia existencial creen algo superior es tratar de deshacer la angustia existencial este Sí, o sea, cada, cada quien es, es libre de no creer en un Dios, ¿no? Y, y listo. Pero eh, sé que las personas que tienen un culto, que, que tienen fe en algo, tienen más, eh, tienen más poder, tienen más posibilidades, tienen más valor que una persona que, que no tiene fe en, la, en alguna cosa porque en realidad no es que el ser supremo o la cosa ayude a esa persona sino que la fe es ese motor es esa fuerza mental que uno emana entonces si uno no tiene fe en algo deja de emanar ese, ese poder mental ese poder que puede ayudar hay, hay miles de historias de que con fe se han logrado cosas increíbles, cosas mágicas, cosas milagrosas. ¿Qué falta que una mujer soltera cinco meses donde yo pronuncie en el chat? Pero debemos creer, aunque sean rocas estelares, no cree en nada sin saber de dónde se originó el humano. Sí, el, el no creer en un dios y el pensar también en, en un Big Bang es completamente absurdo. Tan, tan ¿Cuál de las dos teorías eh, del génesis no una creación por un dios o una creación por un big bang las dos son teorías son hipótesis que serían completamente ridículas si, si nos vamos a hacer objetivos a ser razonables es completamente absurdo cualquiera de las dos teorías y a la vez las dos son muy muy posibles las dos son muy posibles a la vez entonces por eso es un paradigma ese es estos temas el de la creación porque sería tan absurdo pero a la vez tan real que no sabemos en dónde dejar estas dos hipótesis un big bang o un o un dios que nos creó en realidad lo que nos hace ver es que tenemos una ignorancia profunda de quién somos dónde estamos y por qué estamos y la verdad para entender eso para comprender eso nadie lo ha logrado tú crees que pasa después de la muerte hay cielo o infierno dice ben <coughs> yo siento que hay otro plano no sé si no sé si cielo o infierno que no lo creo pero sí sé que pueda ser otro plano otra otra parte u otra forma de existencia a lo mejor no una existencia física pero sí una existencia eh, vibracional Energética o de o de, de conciencia, creo que hay otro plano. Sí, y verbo quiere decir: si piensa, se dice, se crea. Mi chef, ya no soy digna de los necos. Realmente hay tantos que aún no sabemos, somos tan in, insignificantes como Annie, que era su propia diosa como Annie Semar, que es su propia diosa. Annie Semar. pues es que de hecho. Eh, eso habla Nietzsche del superhombre. Eh, Nietzsche habla precisamente, o Nietzsche habla de eso, de, para te de olvidar de, de un Dios y, y creer en ti mismo como un Dios superior. Entonces, eso hace Nietzsche en ese libro: manda la fe y el poder mental que se le adjudica, se le emana a un ser a uno mismo, ¿no? Se, se, se transforma a uno mismo. Entonces, uno mismo se crea el superhombre, se crea su propio Dios. Es solamente eh, dirigir la fe a otro punto, en este caso, a nosotros mismos. Así que, cada quien puede dirigir su fe, porque es su propio poder, en un Dios, en una Virgen, en un objeto, en algo, o en sí mismo. Entonces, si cree en sí mismo con esa fe que se le puede predicar a, a un dios, pues entonces sí, ese poder lo, lo tendrás. Porque es uno mismo el que crea ese, ese, ese poder. Dice Taquiox, ¿Entendiste mal a Nietzsche? ¿Qué otras epistemologías has leído? Entendí mal a Nietzsche. Pasa que la gente que, que es filosófica o la gente que no cree en dios que son ateos son tan extremistas eh, tan radicales que, que que todo todo todo lo niega no todo todo lo ven mal y son, simplemente es no existe ningún dios y se acabó eh, pero no importa no importa porque cada quien puede tener su propio culto no porque una persona no crea en dios significa que tú no creas y que no te va a ayudar la verdad las que las personas que tienen su fe en, en algo más grande han tenido sus recompensas y esas no te las quita nadie no por más que alguien te dice no existe dios pues que digan lo que quieran a mí me pueden decir que no existe dios y demás no me importa que digan eso ni, ni trato de convencerlos de que existe si sí existe a mí en, la, en realidad no me interesa si creen o no creen yo he experimentado y he vivido la presencia de dios y ha sido maravilloso ha sido glorioso ha sido increíble entonces a mí no me no me pasa nada si alguien dice no no creas en dios o no existe dios etcétera pues a mí ya nadie me cuenta yo, yo tuve mis experiencias increíbles maravillosas y, y mi fe está, está con Dios y, y me siento muy bien es, es la fuerza que, que me hace y que me motiva que, que me brinda y que, que recibo con, con, mucho, con mucho amor eh, Japán, Leslie saludos, yo creo en Dios y creo en que existen los ángeles dice Taquikoms no es extremismo, caballero, es cuestionar, identificar por qué piensas lo que piensas. <risa> ¿Por qué piensas lo que piensas? Yo pienso lo que pienso por mis experiencias. Entonces, eh, mis experiencias me han dado eh, respuestas. Entonces, en tu experiencia, por ejemplo, que no crees en Dios, este, has tenido tus respuestas de que no has tenido ni un milagro, de que no has tenido... Eh, a una sensación de que alguien más te cuide, de que no has tenido alguna experiencia maravillosa, eh, hablando de un plano este, como de Dios, ¿no? Entonces, a ti te hace tu experiencia pensar y saber que no hay un Dios, y mi experiencia me hace saber y pensar que sí existe un Dios, eso es todo. Yo no pretendo... Eh, aquí adoctrinar a nadie no pretendo que tú creas en Dios a mí me vale si crees en Dios o no crees en Dios la verdad eh, cada quien tiene su, sus experiencias, su vida y se agradecen se agradecen las cosas padres y las cosas positivas y listo, eso es todo Sandra decían descríbete y volada la imaginación eh, saludos a Guadalupe Peje también a Laurita Garza dice hola Saludos hermano, aquí pasando un buen rato viéndote, dice Eiter, uno habla con le, como le va en la feria. Exacto, ¿no? Creo que es eso. Creo en Dios y he recibido muchos milagros a lo largo de mi vida porque he tratado de estar en contacto con él. Imagínate si estuviera yo al 100 con él, dice Rogelio Anguiano Aguilar. ¿Para qué hablas de comida hasta ahora? Dice Leslie. Brujita, ¿quieres unos tacos? Saludos. ¿Crees que vivamos en una realidad simulada? filmé un video en donde de noche se ilumina el cielo por rayos y la mitad se ve clara y la mitad se ve oscura. Profa Carmen Nieva, fíjate que yo una vez tuve una experiencia en Estados Unidos donde eh, pude ver un, un misil, yo creo que era un misil porque vivía al lado de la base Edwards, entonces fue la cosa más impresionante que vi en mi vida. No, sabe, no se sabe qué es porque hasta la fecha han sacado videos de diferentes regiones donde se han presentado estos fenómenos de que hay espirales en el cielo, espirales eh, muy brillantes, espirales que hacen de, hacen de día a la noche. Y no sé qué, qué químico sea, qué material sea, si son misiles, qué tipo de misiles sean o para qué son lanzados, pero hacen una espiral... Y esto sucede casi como en épocas como de octubre, noviembre, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y quién sabe para qué sean esas cosas. Y deja la luz como por unos 15 minutos, o bueno, como unos 10 minutos menos, ¿no? Como 10 minutos se queda la espiral ahí y se ve la diferencia entre la noche, la noche, todo está oscuro y solamente donde está la espiral se ve de día. Es algo impresionante impresionante, la verdad no he podido responder eso, eh, lo más real es que haya sido un misil de la base Edwards, pero no sé qué tipo de misil o qué tipo de experimento, hubo uno de esos misiles o uno de esos avistamientos en Noruega también, ha habido en Australia y en Tijuana y en, Ro en Yosemite se han visto muchos de esos espirales en el cielo que se cree que son misiles, pero no se sabe misiles de qué o para qué y son un fenómeno muy muy extraño un abrazo para dim 2 g4 gracias Mr. lady un saludote Mr. lady enseña el cuadro de salidas que tienes atrás siempre lo veo pero no termino de encontrar <coughs> encontrar forma es un chupacabras en salidas de Gortari de atrás es un chupacabras eso que tiene negro son sus alas tiene orejas muy grandes y está así y tiene alitas, es un chupacabras. ¿Qué pasó con la tienda de Mario? Dice Manuel Villa. Fíjense que el día de hoy, Mario subió un nuevo video de, del demonio, un demonio que grabó Mario en la tienda. Dice que el video tenía un año de haberlo mostrado, de haberlo grabado, pero que no lo había querido subir. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no, no sé por qué no quería subir ese video pero el día de hoy a las 12 del día fue el estreno de ese video y está aterrador obviamente eh, yo insisto en que el video es falso ya hemos visto que el fantasma se le aparece a unos ladrones que entran a la tienda de Mario, ya hemos visto que arrastran a una de sus encargadas ya hemos visto que una piñata gira como trompo ya hemos visto que un, un fantasma de un niño se aparece ahí en la tienda de Mario. Ya hemos visto a, a este a, a co, cómo se llama a la. Ay, ¿cómo se llama? Oh, ahí está. Ya hemos visto que salió de entre las piñatas de la tienda de Mario. Entonces, el día de hoy, si quieren, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, incluso creo que trae la misma máscara, creo que es la misma máscara esta, la que se va a ver en el video. Entonces creo que por eso no lo sacaba, porque era el mismo, la, la misma máscara que utilizó cuando sacaron las piñatas. Cuando salía de las piñatas, Momo, Momo, perdón, se me había ido, iba a decir Moco, iba a decir Mono. Entonces vamos a buscar el video de la tienda de Mario <coughs> para que lo vean. Pero es literal, es, es la misma máscara. Ahorita lo vamos a ver. Voy a buscarlo aquí. Que están muy bien hechos sus videos, están muy bien hechos. La verdad, creo que Mario hace muy buenos videos paranormales. Los, los quiere hacer pasar como verdaderos. Insisten que son reales. Él y yo sabemos que son falsos. Pero debo de admitir que hace muy buenos videos de terror. Debería dedicarse a hacer una... Bueno, así que como lo está haciendo, debería de aprovecharlo más porque le sale muy bien. Vamos a buscar tienda de Mario. Tienda de Mario. Chau, familia vamos a ver el video de, de la tienda de mario que subió hoy es una exclusiva que nos trajo ahora sí lo que les voy a decir sobre la tienda de mario y es porque ya estoy cansado en realidad de esto es que quien quiera creer eh, lo de la tienda de mario es real adelante créanlo adelante eh, para mí en mi opinión es falso eh, en mi opinión, también hace muy buenos videos falsos y solamente hasta ahí. Su historia ha estado muy buena, eso se lo tengo que reconocer. Pero esa es mi opinión. Ya si ustedes sí quieren creer que los videos sean verdaderos y toda esa historia que él cuenta, pues ya, es de cada quien, ¿no? Es parte de cada quien, cada uno de ustedes. Creo que ya estamos grandecitos como para, para cada quien decida... Yo ya les he mostrado tantos fraudes, 14 años de estarles enseñando cuáles son los fraudes, fraudes paranormales. Entonces, pues yo creo que hay mucha gente aquí que me sigue desde hace mucho tiempo y ya se da cuenta la diferencia, ¿no? Karen López nos mandó un super chat, ¿no? Se ha vuelto miembro Karen López, se ha vuelto parte de la comunidad Legión Oxlack. Gracias Karen, bienvenida a la Legión, Karen. Gracias por ese apoyo. Buena la publicidad con la historia, jaja, clientes. Oxlack, me gustaría tu opinión sobre Emily Sánchez. Saludos desde Chihuahua, hermano. No conozco a Emily Sánchez o Sánchez. Fíjate que creo que no lo hace por publicidad de su tienda. Creo que Mario se divierte con eso. Sí, sí ha traído... No creo que haya traído más, más dinero a la tienda. La verdad, no. Creo que es su entretenimiento solamente creo que lo hace por eso, pero que haya traído más público a su tienda, no, que haya hecho recorridos paranormales y demás, pues bueno, ya como, como un tour paranormal dentro de su tienda, fíjate que yo creo que Mario ha sido la única persona que ha podido hacer un tour paranormal en su tienda y que vaya gente y pague la entrada, así que dejaré de molestarme más, dejaré de molestarme y dejaré de aceptar este tipo de cosas más, ¿no? Pero siempre obviamente diciéndoles mi opinión, ya no diciéndoles para que ustedes crean o no crean. Mi opinión es es falso. Vamos a ver el video. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir a la ventana. Vamos a pestaña. Vamos a Facebook. Vamos a este video de Mario. Vamos a compartir. Estamos acá. José Guadalupe, gracias a José Guadalupe Choc, nos mandó 50 pesotes. Saludos, que eres el mejor, te conocí desde que desmentiste el caso de la niña del peluche. ¿Podrías platicar de ese caso para recordar el caso de la niña del peluche? Interesante ese caso, fíjense que cuando lo desmentí, el hombre no volvió a subir videos. Tenía, me acuerdo que era el video 5, algo así, el video 5 que... Era el famoso video que iba a, a todos estremecer y nunca sacó el famoso video 5 después de que desmentí su caso. Y desapareció este, este señor, este señor que tenía un negocio de... Uh, uy, de, ¿de qué era su negocio? No me acuerdo de qué. Ah, de limpiaba alfombras, limpiaba salas y demás. Y ya cuando él se dio cuenta que yo ya lo tenía muy bien ubicado, fue cuando dejó de subir videos y simplemente desapareció. Pero bueno, vamos a ver el video de Mario porque está muy interesante y pues van a ver a, un, a una criatura muy espeluznante. Vamos a ver el video de Mario. les saluda su amigo Mario Lara y hoy les tengo un nuevo video. Acompáñenme a verlo. El metraje que estás a punto de ver. Es bajo tu propia responsabilidad. Contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras para personas sensibles. Si te consideras una persona susceptible, este es el momento para cerrar el video. Este video se realizó con fines de investigación. Para ello fue utilizada una cámara infrarroja. Se comenzó a grabar desde que la televisión se encendió aparentemente sola y sin ningún motivo. Al final del video, la cámara se rompe y fue hasta después de un año que el material pudo ser rescatado. Estoy transmitiendo para Facebook y YouTube, para la gente de TikTok y de YouNow que no pueda ver el video, vayan a mi Facebook o a mi canal de YouTube, Oxlack Investigador, y ahí podrán estar viendo este video que se subió el día de hoy, es su exclusiva de Mario, un video que no había sacado en un año y que hoy lo dio a la luz. está aí Estamos viendo el video Estamos viendo el video en Facebook y en Youtube Ya ahí va, ya ahí va el monstruo Ya va el demonio No entiendo también por qué se ha tardado tanto en entrar No lo entiendo pero ahí va ahí va a entrar ya al cuarto Gracias, Miguel74. Un saludote. Estamos viendo un video en Facebook y en YouTube. En el video en cámara lenta, podemos observar que la entidad que se aparece extrañamente cuenta con piernas, pero no cuenta con pies, como si saliera del suelo y una parte de él estuviera aún dentro del piso. También se ve que tiene la facultad de cambiar su rostro, pues durante unos segundos podemos observar cómo los ojos se vuelven mucho más grandes y brillantes, evidentes características de un ser de muy bajo astral o demonio. Este a su vez tiene en sus brazos una piñata abrazada, muy probablemente la de la figura ya muy conocida de Moana. ¿Y tú qué crees que sea? ¿Un ser de luz o de oscuridad? Por favor, déjamelo en los comentarios. Si deseas estar al pendiente de más videos, dale seguir a la página de la tienda de Mario. Bueno, para la gente que no vio el video... Para la gente que no vio el video, es como esto. Exactamente tal cual esto, así fue. Les voy a decir por qué me parece que esto es falso. Este, Me parece que es falso. Uno, porque la máscara me parece es la misma que utilizó para el primer video de la piñata cuando va saliendo. ¿Recuerdan? Me parece que es la misma, la misma máscara. Número dos. Antes de entrar al cuarto hay unos ruidos como de, de ruido, de ruido de cámara, como de ruido de señal. Esos ruidos, esos sonidos están montados, la, la cámara no estaba haciendo esos sonidos como de interferencia. Esos sonidos se ve, se escucha claramente que están montados, son efectos de sonido. Eh, el número tres, cuando sale el, el fantasma, cuando está la mujer ahí con... Con la piñata se escucha un ruido como un grito. Ese también es un efecto de sonido, es un audio que yo he visto en otros videos. Estoy pensando, estoy tratando de acordarme en cuál. Estoy tratando de acordarme en cuál este para mostrárselos porque ese sonido que hace como un grito, como un chillido, ha aparecido en otros videos. Entonces, ese es el número tres y número cuatro eh, pues por la pues porque ya hemos visto otros videos que le han salido muy falsos ah las cuatro es sus pies sus pies no se le notan pero eso es claro que se, eso es muy fácil de borrar con un efecto en el móvil en, en el, sony, el sony vegas en el after effects es muy fácil ponerles un parche a esos pies es eh, como en el photoshop hay una hay un, un un pincel corrector que, que tapa partes, y que envuelve esas partes con, con el ambiente que hay alrededor no se los explico bien pues porque es un programa de photoshop es para editar, pero en este caso es muy similar, pero para editar en video, entonces hace lo mismo, desapare puede desaparecer los dos pies, para que se vea como que están simplemente los tronquitos, entonces Sí, también estoy en YouNow, me parece igualmente falso, pero eh, en, esta, en esta ocasión eh, le doy reconocimiento de que hace muy buenos videos paranormales a Mario de, de la tienda y que seguramente vas a seguir sacando videos, porque ¿cuándo se va a acabar esto? ¿cuándo se va a acabar lo de la tienda de Mario? Uno, cuando él diga, ¿saben qué gente? La verdad es que yo hice todos los videos, la verdad es que me inventé la historia y listo. O número dos, eh, va a ser tantos videos paranormales hasta que unos sean completamente ridículos, como ya los que ya hemos visto varios y que la gente ya, ya no le presta atención. Porque he visto muchos comentarios en donde la gente sí ya no le cree, ya no le cree, le dice que es falso. Hay muchos que sí dicen que es verdadero. Pero eh, en una de esas dos va a terminar. Y, y yo no sé, yo, yo creo que para que uno pueda tener tantas evidencias paranormales, es increíble, ¿no? ¿Cuántos? Eh, ya se le apareció un demonio. Con este son dos demonios. Ya se apareció una niña fantasma a unos delincuentes que se metieron a robar a la tienda de Mario. Ya apareció el espíritu de un niño que andaba ahí caminando, ya arrastraron a su empleada eh, y otros más videos que ya no recuerdo cuántos eran, pero son increíbles los videos. Entonces, este tipo de, de historias, como ya les había dicho, pues son hechizas y se vuelven muy populares en redes sociales. Yo creo que no fue la intención de Mario en un principio, no creo que él se haya pensado, imaginado hacer todo esto. Creo que de pronto sí se le ocurrió hacer un video y tuvo tanto éxito que comenzó a hacer más. Y de ahí pues ha, ha creado toda su historia a, a alrededor de su tienda embrujada. Como lo, como lo ha hecho Abiud, como lo ha hecho Carlos Name, como lo ha hecho eh, la, la muchacha esta de Facebook, de Instagram, ¿cómo se llama? Nan, Nina, o Nan, no me acuerdo cómo se llama, que sacaba sus cosas paranormales con su hijo o su hija. Fernanda Ni, Fernanda Ni. Y hay muchos otros ahora en TikTok que también están haciendo eso mismo y se, y se nota, porque no es una sola eh, evidencia paranormal, sino que siguen sacando, siguen sacando constantemente como creadores de contenido, siguen sacando, siguen sacando y es ahí donde te das cuenta como, no hombre, esto es impresionante, ¿no? Esto ya, ya raya en lo, en lo absurdo, esto no puede ser. Yo no sé si Omar ha defendido, Omar Cruz ha defendido tanto este caso de la tienda de Mario y él quiere demostrarle al mundo que hay fenómenos paranormales, ¿por qué no se la pasa todos los días en la tienda de Mario en la noche, esperando a que se le aparezca el demonio este para poder grabarlo muchas veces y para documentarlo tantas como sea posible? Porque si su idea es eh, mostrarle al mundo que hay evidencias paranormales, pues ahí la tienda de Mario es es donde salen los diablos todo el tiempo, ¿no? Ahí deberían de estar todos, pero pues no, andan buscando en otros lados, no entiendo por qué si ya hay un fenómeno ahí, ¿por qué no? Están grabando todas las noches ahí, debería de salir el diablo todas las noches, o oh, muchas de esas noches, ¿no? Maya Molina nos mandó 20 pesos argentinos, ¿saben qué? También eh, cuando entendí que la tienda de Mario era falso, porque cuando yo fui a investigarla, cuando yo fui a, a la tienda, fui a grabar y todo, le dije a Mario, muéstrame las grabaciones de ese primer demonio, del primer caso que salía el demonio de la piñata, sí. Le dije, muéstrame las grabaciones de la cámara de seguridad, completas, porque vemos el fragmento del video nada más cuando sale y cuando se vuelve a meter y no vemos después, cinco minutos antes o cinco minutos después no vemos entonces yo quería que me mostrara esa grabación para ver qué había pasado cinco minutos antes o cinco minutos después y nunca me lo quiso mostrar. Nunca me quiso mostrar ese video grabado de su cámara de seguridad. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que no me quiso mostrar ese, esos videos? Si, si de verdad fuera real, me lo hubiera mostrado, me hubiera dicho, mira, aquí están los videos en la cámara de seguridad, tal fecha, tal día, tal hora, así sucedieron las cosas, te muestro pero no no quiso y yo le pregunté mario es verdad lo que está sucediendo aquí es verdad el video donde sale el demonio y él me dijo la gente puede creer lo que quiera si quiere creer que es verdadero pues es verdadero si quiere creer que es falso pues es falso entonces es como ya tú mismo lo dijiste mario tú mismo lo acabas de decir no, te, no estás asegurando, no lo afirmas, no, no estás eh, diciendo que lo que pasa aquí es real. Simplemente lo dejas a la imaginación de la gente, si cree o no cree. Entonces ahí fue cuando dije, no, esto es falso. La tienda de Mario está muy creepy que las vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Saludos, José, José Ponce. Pues vamos a esperar a, a que Mario siga sacando videos porque pues los hace muy bien. Ha sorprendido con muchos, la verdad. Eh, se ha mantenido a lo largo de este tiempo. Su, su caso ya se hubiera esfumado como muchos otros, pero se ha mantenido. Entonces, eso significa que ha hecho muy buenos videos paranormales que quedarán para el recuerdo, la verdad. Entonces, al menos, en eso se ha mantenido. Eh, eh, lo, fíjense que el caso de Joshua Luke, que grabó, videos muy, muy buenos, muy aterradores, pero después ya no ha grabado nada, ya no ha mostrado nada de esos videos aterradores. Ahora ya le gustó hablar de los temas paranormales, hace sus transmisiones y están platicando sobre estos temas, la gente le manda historias y cuentan historias de terror y demás, pero ya no ha sacado videos aterradores, videos paranormales. ¿Por qué no, no? ¿Por qué ahí, ahí la diferencia? ¿Será que el caso de Yoshaluk sí fue real o será que ya no tiene la creatividad para hacer videos falsos. No sabemos que aunque nos vaya a sorprender, pero tanto Carlos Ney, como Fernanda ni como Abiud como Mario, o como Joshua Luke, son eh, personas que a lo largo del año nos van a estar sacando videos paranormales porque pues eso es su contenido. Y bueno, más todo... <ríe> más todos los videos del payaso de Toledo que con eso ya tenemos. Hostia, ¿qué hay con el video de la vieja bruja con manos largas? Creo que me acuerdo que fue en Colombia, una pareja vio un pájaro grande que cayó y se encontraron a la vieja que era esa rara. No me acuerdo, Ariel B. Voy, déme un segundo, regreso. No se, no se vayan a espantar, no pasa nada. Regreso en un segundo. Listo, ¿no se les apareció el chamuco? ¿No se apareció la máscara? Así de... Hubiera aparecido la máscara. ¿Cuál es la cuenta de Mario? Joshua Luke y Mario son creadores de contenido paranormal, dice Renobledo. Pues ya los vamos a tener que considerar así, porque es lo que han hecho. Y sus videos han gustado bastante. Qué chido poder interactuar con seres descarnados, saber qué quieren o piensan como ellos, dice aquí que todas esas personas produzcan una película basada en novelas de Stephen King pues no, o sea la verdad que produzcan, que produzcan unas, este, unos cortometrajes la verdad, la verdad, la verdad, si Mario dijera la verdad es falso todo esto, pero pues me estoy aventando mi historia yo creo que, eh, yo creo que más personas verían su contenido porque está siendo honesto y porque los videos son impresionantes y la verdad, gozaríamos, gozaríamos de su historia. Y si se aventan unos cortometrajes, eh, Joshua Luke, este, Mario, Abiud y todos ellos, pues yo creo que sí les salen buenos cortometrajes. No necesitan hacer de ningún libro de Stephen King. Lo que han hecho, lo han hecho con su imaginación y les ha salido muy bien. Pongan atención por si se mueve algo. Saludos, saludos. Eh, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se, se no ves el video, de hermanos, se entrega luz de tu casa. Mira, te pasó mi Insta, pero las copias rápido. Eh, yo podría hacer mejor videos que ellos. Dice mía MG. Pues es que estaría padre. Yo en algún momento me gustaría hacer cortometrajes de terror. Eh, y, y, y mostrarlos, sacarlos así. Para para hacer contenido, para crear contenido, pero que sean cortometrajes de terror, sí me gustaría. Yo creo que en un rato más voy a empezar a hacerlo porque sí tengo muchas ganas de, de crear ese tipo de contenido. Miguel, pues ya si alguien se anima y me quiere ayudar a hacer contenido de eso, pues que me ayuden con locaciones, que me ayuden actuando, que me ayuden con, con maquillaje, que me ayuden con algo que se necesite, que me ayuden con transporte, que me ayuden con algo pues hacemos varios videos de este cortometrajes de terror, ¿no? Unos videitos de unos 10 minutos estarían buenos. Historias de esas estarían buenísimas. Miguel, un abrazo hasta Colombia. Mejor un largometraje, dice Elena Ove. Yo no sé si ese fue albura, al Elena, pero un largometraje, pues, está fuerte. Oxlack, me voy hacer unos Oscars de los fakes de terror. César Buenrostro aún son amigos, yo no los he visto juntos, no ese viejillo César Buenrostro me cae bien gordo, ese César Buenrostro es el más charlatán de los charlatanes, ese viejillo de verdad que no lo soporto al César Buenrostro, al César Malacara cuando lo vean díganle que este que es el más feo de los paranormales, pero bueno doctor, luego sacan sus videos todos mal actuados, hola buenas noches, Ismeray, saludos a Ismeray González, Vamos a ver si tenemos videitos de TikTok. Les había prometido que... Eh, ¿Cuál es tu película de terror favorita? Pues la, no sé, Anthony, Tobar, la verdad. ¿De terror? ¿De terror favorita? Pues yo creo que la del exorcista sigue, sigue siendo la del exorcista. Es la única que me da miedo. De terror, películas de terror es la única que me da miedo. Eh, y después, yo creo que Señales. Señales es otra película que... Que, que da miedo y eso que es de extraterrestres pero de ahí fuera no hay otra, ¿eh? creo que por ahí una del demonio me gustó eh, y hay otra por ejemplo la de mamá me gusta es de Guillermo del Toro me gusta no me da miedo pero me, me gusta la trama, está muy bien hecha entonces películas de terror que me den miedo no hay solamente la del exorcista y películas de terror que me gusten si sí hay varias, si sí hay varias. A mí me gustan las películas y series de zombies, dice Javier Medina. Esas son las que no me gustan, las que vienen zombies no me gustan para nada. No me gustan los zombies, no me gustan nada los zombies. Yo colaboro yo actuando, dice Shaneli. ¿Te gusta actuar Shaneli? ¿Qué podría ser? ¿Quieres ser una fantasma o, un, una, o una víctima de la fantasma? ¿La que vea al fantasma o la llorona? ¿Qué quieres ser? Te voy a dar un papel de una vez, este, Chaneli. Una de UFO, dice Daniel Max. Yo pongo la locación, dice Daniel Max, para terror, vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Estaba buena esa de vacaciones de terror con Pedrito Fernández. No me da miedo el exorcista, pero no me atrevería a verla sola. Exactamente o sea, no Malbuena. La verdad, que, yo, que digas que yo la voy a poner una noche acabando una transmisión voy a ponerme el exorcista antes de dormir no, la verdad no la pondría <risa> no, la, no la pondría Melisa, que actúe Sí, es cierto, Melisa tiene un corto de terror, bueno no un corto es un intro de, en, de es un intro de su canal que le quedó muy padre, alguien se lo produjo o se lo produjo más bien y, y le quedó bonito a, a Melisa. a ver si lo vemos por ahí no sé dónde, dónde encontrar su canal, su video Déjenme ver si lo encuentro, ahorita que no está Melisa, o lo vemos cuando esté Melisa, ¿no? Mejor lo ponemos cuando esté Melisa y que ya platicamos sobre eso. Se llama Rubén García, el que llegó después de Juan Ramón Sáenz en la mano peluda, exactamente. Rubén García, que terminó ya muriendo también, murió Rubén García, murió. Yo soy de Guerrero y ahí se cuentan muchas historias, y hay lugares de verdad muy aterradores que te gustará explorar. Eh, espero algún día puedas documentarlo. La verdad es que Guerrero es, es tierra de nadie. Hay muchos grupos allá, pues, delictivos en Guerrero. Y, pues, no es muy recomendable andar explorando los, los cerros de ese, de ese lugar. Guerrero está muy peligroso. Por eso uno no puede. Pero sé que hay muchas cosas prehispánicas y, y cuevas y cosas muy padres en las montañas de Guerrero. Pero, pues, lamentablemente están los grupos estos que, que uno no puede entrar a su territorio. Así como así de la víctima, ya estoy contratada. Dice a Shaneli que va a ser la víctima. ¿Le gusta ser la víctima? ¿Le gusta ser la que grita de ¡Ah! Esa es la que va a gritar Shaneli. Entonces ya tenemos a la víctima. Vamos a, a buscar a un monstruo, un duende, un extraterrestre, para que la espante en el cortometraje. Es verdad que murió Mia Khalifa. ¿Quién es Mía Califa? <risa> que Melissa actúe como alguien nórdica. Haz como Aruca, Colombia. Jaja, Ángel, ja, no, saludos. Eh, próximamente el payaso encontrará a Jason y Freddy Krueger, no se lo pierdan. Yo creo que sí. Yo creo que el payaso pudiera en algún momento encontrar a Freddy Krueger en un, en un cerro, o sea, seguro. Seguro, o sea, con el payaso te puedes esperar lo que sea, lo que sea, en serio. Ya, ya estoy disfrutando esa transmisión del payaso de Atoleo. Encontré a Freddy Krueger en el monte. Ox la vuelve a gritar así y me a la venta. De... <risas> Ox le tuve que bajar, dice Elena. Ve, ay, cálmate, Elena. Yo tengo el cabello largo, sería la bruja huanga, dice Eric Star. La bruja huanga, soy Mario, güey, quiero que te rajes. dice el chimireguere, el chimiregué, el chimiregué. Qué bien te sale, Ox, yo sería el que salve, pura duende del changoleón. Las brujas rojas son las peores, ¿no? <risa> aguas, aguas, es, una es de las rojas, es de las rojas, aguas, aguas. Cuidado, es de las rojas. <risa> sea mamón. <risa> sea mamón, en serio. Ni que fuera como los insectos, ¿no? O sea. Aguas, aguas, es de los, es de los verdes, es de los verdes. Aguas, aguas, es el de los, el del aguijón largo. Es de las rojas. El payaso si cuenta con Jason sería un hit de rating. En serio, sí. Ojalá el payaso un día se encuentre a Godzilla o algo así. Eh, ¿Te gustan los Jeepers Creepers? Me gusta me gusta Jeepers Creepers. Oxla, ¿qué opinas de Chapulín Colorado? Nunca me gustó el Chapulín Colorado ni el Chavo del 8, Pueden atacarme en cualquier momento. Nunca me gustó. De niño y de grande, pues ya me entretuvo más... Ya de, ya de grande creo que me dio más risita el chavo, pero de chico me caía bien gordo, estaba como bien tonto, y actual, o sea, ya de grande, pues a lo mejor sí me da risa sus, sus capítulos, pero de chico no me gustaba nada, o sea ¿te sabes? Eh, la historia de Don Pancho al que le gustaba criar caballos culear caballos no, el cheto, no, no sé la historia de Don Pancho al que le gustaba culear caballos, no <risa> el que se encuentra el Undertaker las brujas de colores ya aparecen los Power Rangers. ¿Te gusta? ¿Te gusta las del destino final? Sí, me gustan las del destino final, fíjate, sí, sí me gustan. Oxlack, tu grito me recordó una vez, escuché un grito así en la calle, como si fuera corriendo una mujer y gritando. Así me asomé rápido por la ventana y no había nada en la noche, dice Carlotina Martínez. Es que así grita, ¿no? Sí. Uh, a saludos, Guadalupe PG, Andrea Chulada también está viendo, ¿me te ayuda? Son los efectos especiales como los poderes que avientan las brujas. Ándale, los efectos especiales. Un día sí, ¿eh? Como que voy a... Uh, voy a hacer una reunión de seguidores del canal y hacemos una, un, un cortometraje de terror. Estaría bien, ¿no? Sí, voy a ver cómo... cómo, cómo, cómo poco a poco lo organizo. Y podría ser, sí. Yo sé que muchos están lejos, ¿no? Pero los que estén cerca en Ciudad de México, pues que sí puedan ayudar a hacer la producción. Tu grito como el grito de Flanders, ándale, exactamente como el grito de Flanders. ¿Puedes poner el audio del ángel? Vamos a poner el audio del ángel que me lo están pidiendo y que no lo he puesto esta noche. Vamos a verlo. ¡Ah! ahí está el grito del ángel, que les ha gustado mucho Oxlack, like, déjenme actuar, participar en algo, por favor, soy buen artista y del Estado de México de M -M ah, pues ahí está MMG, claro que sí, MMG cuando vuelves a la tienda de Mario, acaba cuando vuelves a la tienda de Mario, acaba de subir un nuevo video en su perfil de Facebook lo acabamos de ver, Gears Star". lo acabamos de ver cuando eh, yo veo tú, yo que tú tendría mucho cuidado, Israel Ventura. Ozla, ¿por qué te cae mal Gabeash? Jerry eh, Lacatero, eh, me cayó mal Gabeash, fíjate, eh, a lo mejor nadie lo conoce aquí, pero te voy a platicar que un día yo tenía unos amigos de Nicaragua, estos amigos de Nicaragua le hablaban a Gabeash, y entonces un día hicimos una, nos reunimos como en una llamada, y entonces invitaron a Gabeash, y, y, y yo le hablé bien a Gabriel, le dije que cuando hacíamos algo juntos, que etcétera, hicimos como amistad, ¿no? O sea, pues yo me llevo bien con todos mientras se lleven bien y mientras no hagan fraudes, yo me llevo bien con todos. Entonces, pues así quedamos de, de buena onda, de, de que vamos a hacer algo juntos y todo eso y listo. Y al siguiente, como al siguiente fin de semana, a mí me habían pagado una publicidad, una publicidad que era este, el mutador del cine, un video que llegó a más de dos millones de, de vistas. Entonces a mí me pagaron por esa publicidad del mutador del cine. Lo que tenía que hacer era presentar el caso como si fuera un suceso real, ¿no? Y eso fue lo que hice en mi canal de YouTube. Presenté el caso del, del este, del que les dije. Bueno, ese caso lo presenté y listo, me fue muy bien. Pero después, entonces, Gabe Ash, eh, cuando vio eso, hizo un video eh, desmintiéndome, diciendo que yo era un farsante, que era un fraude, que los había engañado a todos, que ese video era una publicidad y demás. Y entonces me estaba haciendo ver como el que yo estaba engañando a la gente y fue como dije... Pinche traidor, ¿no? Pues si acabamos de hablar hace una semana y habíamos quedado en, en que íbamos a hacer cosas juntos y en que nos íbamos a, a llevar bien y demás... Y en la primera oportunidad que vio para chingarme, eh, lo, lo hizo, ¿no? Hizo un video tratando de mostrarme como un mentiroso, el mutador del cine. Y entonces fue por eso que me enojé. Y dije, pinche gente, ¿cómo es de mala leche? Pinche gente mala leche, la verdad? Yo he tenido la... Yo he sido muy tonto porque he tenido muchos amigos en este medio de los youtubers. Y hay muchos amigos que no son nadie, muchos amigos que, que apenas van empezando, muchos amigos que tienen la esperanza de ser alguien y yo les he ayudado mucho. Y esos, esos que no eran nadie y que tenían esperanza de algo y que me usaron como plataforma, son los que me pagaron mal, ¿no? Entonces, pinche gente mala leche, la verdad. Todos con los que me he peleado no ha sido porque yo haya hecho algo malo ha sido porque ellos se han portado mal conmigo, porque me han hecho algo malo. Hay algo malo de la nada, de la nada. O sea, es gente cochina, gente que nada más le gusta estar escalando sin ver a quién pisa. Entonces es... No sé, ya, ya tiene un rato que yo ya no trato de hacer amigos, amistades, porque me pasa eso. Gente malagradecida que solamente eh, me hace... Me hace ver mi suerte, ¿no? Lamentablemente, muchos de esos, muchos de esos. Fíjate que sí, Ángel eh, FRM, fíjate que sí. Fíjate que sí. Mucho, mucho tiene que ver con lo que acabas de escribir. No lo voy a decir, pero eh, mi amigo le atinó a lo que, mi amigo Ángel FRM fue, le atinó a lo que pasa con esas personas. Y eso es lo que les ha provocado. El, el hacerme quedar mal o cosas de esas, ¿no? Pero bueno, por eso, a la gente que me preguntó que por qué me cae mal Gabe Ash, por eso, por este, ventajoso, por traicionero, por, eh, pues por mal agradecido, no sé. Luego Solitario dice, si "Pon otro video? Pero aprovecha tu bondad, Oxlack. se si aprovechan tu bondad. Soy muy güey, en serio, para yo les entrego todo, les doy mi conocimiento, les he, pre les he prestado mi casa, les eh, los he invitado, les he dado de comer, es todo, les he tendido ahí todo, para todas estas personas que terminan este, de malagradecidas, pero bueno. La lealtad no la esperes de gente barata, dice Aurora, pero pues no sé, no sé cuál, cuál es la gente barata y cuál no, yo la verdad a todos los que me tratan bien, los trato bien. Eh, y voy tratando bien a la gente, ¿no? me meto en problemas cuando de pronto pues hablo mal de la gente que es fraudulenta pero pues es que esa gente sí me cae mal la gente que hace fraudes eso sí me molesta mucho la, la gente mentirosa me cae muy mal yo sí soy chido, Tlán. me caía toda madre la neta dice Israel Ventura invita a tu casa para una fiesta y chela lobo solitario no, porque hacen mucho ruido yo ya no estoy como para hacer ruido en mi casa como en la política así pasa, nos traicionan, dice Jorge Ricans. Yo creo que sí, es que como en todo lugar donde está de por medio el crecer, creo que te van utilizando. Eh, me ha pasado con hombres y con mujeres, ¿no? con, con mujeres y, y hombres amigos. Me ha pasado lo mismo. Bueno, veamos Pérez de terror para los... Oxfam el WhatsApp, ¿qué quieren ver en el WhatsApp? Vamos a ver lo que nos eh, mandaron al WhatsApp, porque Elena quiere que muestre el WhatsApp desde hace rato. Dice, no saben ser amigos y son envidiosos, dice Carlotina. Gente mala leche. Así debe de ser, dar de corazón y todo se regresa, dice Paola, Paola Loyola. Pues sí, pues exactamente. voy Aquí tenemos ya el WhatsApp, a ver qué onda. Dice Joslum, a veces hasta en la familia. Pues entonces yo creo que no soy un caso aislado, ¿no? Yo creo que le sucede a todos en todas partes. A veces yo creo que también hasta uno mismo ha sido malagradecido, ¿no? Eh, sí, yo me quejo de esa gente que ha sido mala leche conmigo, pero, pero yo creo que a lo mejor hasta también yo en algún momento he sido malagradecido con alguien, y entonces eh, pues yo me, me disculpo si en algún momento he hecho cosas malas a alguien, que la verdad sí me da culpa, yo creo que esa es la diferencia que a mí me da culpa cuando soy o cuando hago cosas malas, y a esa gente no le da culpa a nada, ¿no? A mí en el trabajo mucha gente conchuda, dice Shaneli, como el panzón, igual y así el humano. Así, a lo mejor así es el humano, sí, a lo mejor así es el humano. Y yo siempre he dicho que esa gente, toda esa gente que a veces han visto que me peleo con ellos, yo siempre he dicho... Que, que son buena, buena onda, que son buenas personas, pero con los que ellos quieren ser buenas personas. Y a, a algunos nos toca que sean mala onda con, con uno. Pero yo no dudo que sean buenas personas con ciertas personas. O sea, seguro que, que son buena onda con otras. Pero pues toca a veces que a uno le hagan cosas. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. Tenemos mucho, mucho en el chat. ¿Para qué querías, Elena? ¿Para qué querías que viera el WhatsApp? Déjame preguntar a Elena qué quería que viéramos en el WhatsApp, porque ella es la que me estaba insistiendo. Eh, nos toca hacer en Fantasmas en Vida. Apoyemos a Osla con un like. Sí, apóyeme con un like, gente. Apóyeme con un like. Esta transmisión, apóyenla. Déjeme ver para qué quería Elena que pusiéramos el WhatsApp. Ya tengo el WhatsApp, Elena. ¿Qué quieres que ponga en el WhatsApp? Ay, pues perdón, Ox. ¿Cómo que perdón? Yo pensé que era algo especial. Pensé que algo especial querías que me mostrara en el WhatsApp. Vamos a compartir la pantalla. Eh, de tener pantalla. Vamos a compartir pantalla. Pensé que querías que viéramos algo en especial en el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Dice: ya puse mi like, Ariel B. Analizar películas de terror, de terror. Vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp entonces. Dice. Oxlack, ¿puedes oír este sonido perturbador, por favor? Vamos a escuchar el sonido perturbador. ¿Fue el grito que yo hice? Vamos a ver si fue el grito que yo hice. Oye, ¿quién lo, quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? Oxlack, pues. ¿sí? No, pues ya tenemos dos gritos, ¿eh? El grito de, de la mujer atacada y el grito del ángel. Este lo voy a guardar. A ver, vamos a ver, vamos a, a guardarlo, descargar. En documentos. Vamos a guardarlo. El nuevo, el nuevo audio del ángel. Vamos a ver qué más tenemos en el WhatsApp. Tenemos, dice, saludos Oxlack. Hola, soy Arturo RR. Registra mi nombre para que no salga mi número. Saludos, Oxlac. Aquí siempre escuchando la transmisión. Saludos, Oxlac, desde Toluca. Mucho éxito. Un abrazo a mi amigo Arturo RR, que nos ha mandado un mensajito. Vamos a tener este mensajito que tenemos de Isaías M. Vamos a leerlo. Es una historia. Dice, buenas noches, Oxlac. Te saludo desde Nicaragua. Lo siguiente que pasó a contarte me ocurrió cuando tenía ocho años. Desde siempre me ha interesado el tema paranormal. Recuerdo que en ese tiempo la televisión pasaba un programa que se llamaba Infinito y yo siempre estaba fiel y atento a ver lo, que, lo de uno de esos temas más que asombro fue el de los fantasmas que tenía como formas de esfera de luz. Recuerdo que una noche después de ver este programa desperté en la madrugada y vi como en la sala de mi casa había dos esferas de luces moviéndose de manera sincronizada y sin aparente razón de estar ahí. Cabe mencionar que la puerta de mi cuarto conecta directamente con la sala y la puerta estaba completamente abierta. Sentí tanto temor que me paralicé por completo y no tuve el valor de levantarme a ver qué eran esas esferas de luz. No podía moverme ni hablar por el miedo, pero tampoco quería cerrar los ojos porque no sabía si esas cosas vendrían a mí en un momento de valor o idiotez. Volteé mi mirada hacia el lado contrario de la sala para no verlos más, pero el pensamiento de no saber que si se acercarían a mí... No me daría cuenta, me obligó a voltear a verlos nuevamente. Siento que así, viéndolos moverse, se me pasaron horas hasta que en un momento se detuvieron de moverse y lentamente se hicieron pequeñas hasta desaparecer. Inmediatamente se prendieron las luces de la sala y mi mamá pasó justo donde estaban esas luces. Le conté a mi familia lo que había pasado y no creyeron. Esta experiencia me hizo Me hizo que durante las noches, si me despertaba, no abría los ojos y no me movía de la cama. Esto durante todo un año. Isaías M pues ahí está la historia de Isaías M que acabamos de leer y que vio unas esferas como fantasmales en donde dormía y que no le creyeron en su casa pues qué crees Isaías M que aquí aquí tampoco te vamos a creer porque uno está bien que cuente sus historias pero no chorradas esas chorradas no se las cree nadie tú crees que nosotros te vamos a creer jajaja <risa> odio no Obvio no, aquí te vamos a andar creyendo esas chorradas. Entonces, pues no, mijo. Si en tu casa no te creyeron, aquí menos, aquí menos. No, no es cierto, Isaías, M Sí te creemos, sí te creemos que, te, que viste unas esferas fantasmales. ¿Qué serán esas esferas fantasmales? Porque es raro, o sea, los fantasmas se ven como, como humanos, ¿no? <risa> y mira ahí dice, ¡ay qué malo! pero es que los fantasmas se ven como, como son, como figuras fantasmales, es decir, como cuerpos humanos, pero esas esferas como fantasmales que pueden ser como energía. Yo creo que lo que él veía era como energía, seguro, sí. O a lo mejor pueden ser como fantasmas buenos. A lo mejor los fantasmas buenos no tienen forma humana y solamente son como esferas de luz pero qué estarían haciendo ahí en donde él dormía y no se iban. Simplemente desaparecieron en un momento. Yo creo que lo que él estaba viendo era energía. Sí, puede ser orbs, dice Guadalupe Villa. Villicana, Villicaña, dice que son orbs. Dice Eduardo Tolentino, como en rama y medio, los fantasmas se trasladan como esferas. Podrían ser fantasmas como esferas, ¿eh? OVNIS Gasparines, dice Mario Batanen. Ovnis, las parines. dice arles que pudo haber sido su sugestión por el programa que vio puede ser su gestión ¿eh? o sea a lo mejor te dio tanto miedo que, que pudo haber sido que te haya sugestionado y que estuvieras viendo esas esferas de luz siento que sí puede haber sido eso o sea arles muy atinado siempre con sus comentarios creo que pudo haber sido también parte de la sugestión son fuegos fatuos, dice Juan René Colorado. Fuegos fatuos. Oye, ¿qué pasó con el mejor cuento y qué le dabas? ¿Y le dabas un premio. De veras, lo premio? pues es que no me llamaron. Todas las historias que me llamaron fueron, se supone que reales. Y los regalos iban a ser para quien me llamara y me contara historias falsas, ¿no? Habíamos quedado, si quieren mañana, si quieren mañana me, me cuentan historias falsas, historias que se inventen ustedes de terror, y entonces sí damos regalos, porque eh, pues de eso se trataba, la transmisión esa, pero todos me contaron historias reales. El Chimigüere, un abrazo para el Chimigüere, para Drol Rotsan, Región 4, para demián para Carlos Armijo, para José Ponzo, para José Ponce, para Fer para Elena Ove, también abrazos, Margarita Costa y Jerry Lucatero. Javier Medina dice, Rip Mia Califa. Rip Mia Khalifa. Oye, Oxlac, usted definitivamente se apropió del nombre y el prestigio que tenía el programa La Mano Peluda. Ay, Dios mío, ya me llegaron a regañar. De Juan Ramón Sáenz, no me parece muy ético de su parte, dice Javier Guevara Alzate. Lo voy a volver a repetir. Oye, Oxlac, usted definitivamente se apropió del nombre y el prestigio que tenía el programa La Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz, no me parece muy ético de su parte, ya nos regañaron gente, les dije que no era bueno ide buena idea de ponerle eh, de ponerle la mano peludona al programa, se los dije, les dije que no era buena idea, ahora qué hacemos con este señor que vino, eh, el Chimi dice, pinche Oxlack, mándame un beso, cañón, Aries Bell, saludos, tengo muchas historias que vivir, reales saludos, ¿Qué hacemos con este señor? Ni siquiera es el mismo nombre, qué pereza, dice Shaneli. Señor, mañana le vamos a cambiar el nombre. Mañana se va a llamar La Mano Patudona. ¿La Mano Patudona les gusta? Ya no suena a La Mano Peluda. ¿Están de acuerdo? Ya no es como lo mismo. Le podemos llamar La Mano Patudona. Suena bien, La Mano peluda. Se llamaba La Mano Peludona pero pues ya nos regañaron, entonces hay que cambiarle el nombre, o le podemos poner el pie patudona, el, el, el pie patudona, el brazo velludo, el brazo velludo le podemos poner, ya es diferente, no la pata peluda, la mano pelona, Hola, permítanos mediante concurso, escoger el nombre entre todos, la garra inquieta, la garra inquieta. El pie velludo. Puedes ponerle el manojo con pelos. <risa> en su programa, el manojo con pelos. ¿Se, se escucha bien. El manojo con pelos. La garra peludona. La garra peludona, la garra con pelos. El brazo, la, mono, la, la mano lampiña. La mano que me es el mouse. La mano que me es el mouse. Suena, suena, suena bueno ese, la extremidad velluda, dice Sandra. La extremidad velluda, patudona, el canto del ángel, el ganso nocturno, el ganso nocturno, eh, la pata peluda, eh, la mano venuda, la mano venuda. Suena bien la mano venuda, ¿eh? El dedo con tierra. El dedo con tierra. Eh, tengo un video de ovni, la mano venosa <risa> la mano venosa eh, tengo un video de un ovni Jorge, mandándolo mi hermano la hora de la manuela, la mano que jala mano con pelo, el siempre sucio en eh, su programa el siempre sucio aquí, aquí se aspira el miedo ¿Ah? en lugar de que aquí se respire el miedo, aquí aquí se aspira el miedo aquí se aquí se aspira el temor este, ¿cómo se llama? El siempre sucio aquí, aquí se aspira el temor. Suena bien. Ya tenemos, ya tenemos el nombre y el eslogan. El siempre sucio aquí se aspira el temor. ¿Eh? La garra, la garra qué? El jalador de patas. La garra bien fuerte. El hispanochan. <risa> el hispanochan, vamos a poner el hispanochan al programa, en su programa Hispanochan. Los ganzuelos, Hispanochan la mano sin dedos con pelos. La mano sin dedos pero con pelos. El sapito que espanta los venosos, la lengua peluda. El nudo del globo, la mano chaqueta. Aquí, aquí se respira el dedo. Ah, noctámbulos, ya existe y se me tenían problemas. ¿Noctámbulos? ¿Qué es noctámbulos? Cuentos desde la tumba. El dedo. El dedo sin uña. El dedo sin uña. Aquí se respira el dedo. Los dedos ardientes. La palma peluda. La rendija velluda. En su programa, la rendija velluda. La rendija velluda. La rendija peluda suena bien, ¿no? La rendija peluda. Me gusta la rendija peluda, está, está buena esa, la rendija peluda, aquí, aquí se aspira el temor. Espero que ya haya quedado complacido nuestro buen amigo, que dice que, que no le pareció ético que le hayamos puesto la mano peludona, le vamos a llamar ahora la rendija peluda, la rendija peluda. Yo creo que ese es el que suena mejor, ¿no? Eso suena al burox, eso no, dice Jenny. Jenny, yo creo que nunca escribe y ahorita sí escribió, que eso suena al burés o no, la rendija peluda. ¿Qué está? Mamá, mamá, voy a ver el programa. ¿Cuál programa? La de la rendija peluda. No, pues sí, sí suena medio feo. Papá, papá, ya ponle a la rendija peluda. Suena bien la rendija peluda. La, pel la peludona, la estrellita peluda. La mano con callos. Está fuerte el nombre, dice Aurora Noelia. Puedes hablar de las clavículas de Salomón en un video. Bendiciones, las clavículas de Salomón. Ah, caray, no sé qué sean las clavículas de Salomón. La mano negra dice Mexicana 818. Aquí se inhala el miedo. Aquí se inhala el miedo. El rincón peluche en el estuche, jaja, ja, suena bien, ya dale con la rendija peluda, la rendija peluda donde, donde te entra el nervio, la rendija peluda donde te entra el nervio, en la rendija peluda donde te entra el nervio. Oye, suena bien, ya, se quedó la rendija peluda donde te entra el nervio, sale, así se va a llamar, ya quedó. Felicidades a quien haya dicho que la rendija peluda, en donde te entra el nervio, ahí está, completito, no, no, así es fácil, así es fácil crear contenido, ustedes tienen muy buenas ideas, la secta de las rendijas peludas, dice Fanny Noriega, así vaya, se va a llamar la, la secta, las rendijas peludas, donde, donde te entra el nervio, la cueva donde entra el nerviudo. Vamos a ver que tenemos un, un mensaje más, porque ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Vamos a ver un mensajito más. ¿Podrías comp compartir algunas evidencias que creas que son verdad? El día de ayer eh, compartí una evidencia que creo que es real, que era la del guardia de seguridad de Colombia que habló con un fantasma. Creo que ese video es muy real. Me parece que sí podía ser una evidencia que pudiéramos considerarla. Eh, como verdadera, eh, el del guardia de seguridad que habló con un fantasma allá en Colombia, puede ser uno de esos casos. Hablé con esto, dice, hola buenas noches, quiero contarte algo muy raro que me pasó cuando era chico, estaba en mi cuarto leyendo un libro, de repente estoy oyendo una música celestial y gritos alegres, miré por todo mi cuarto, no había música y sentía que ir al cielo, me asusté mucho, se sintió muy real, hablé esto con mi mamá y su amiga, le pasó algo parecido, o sea que se lo estaban llevando al cielo y le dio miedo. Ya a nuestro amigo le estaba se lo estaban llevando al cielo y le dio miedo. Alguien alguien me manda un mensaje y dice, "Te veo a través de tu cámara." ¿Cómo que me ve a través de mi cámara? Me mandó esta fotografía y dice que me está espiando por la cámara que me está viendo a través de mi cámara. ¿Ustedes creen? ¿Verdadero o falso? Que me esté viendo por esa cámara. Dios, me mandó una fotografía, me está espiando, me está espiando, me mandó una foto donde estoy yo. Me está espiando. ¿Cómo pudo intervenir mi internet? ¿Cómo pudo in in intervenir mi cámara? Bloquea lo, dice Fanny Noriega. Es la transmisión, no mames, jaja, verdadero, dice Hugo Rodríguez. O sea que me puede estar viendo en cualquier momento, por la cámara. Es un hacker, Dios mío, es un hacker. Todos vemos a través de tu cámara, dice Hermes Santos. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? todos me ven a través de, de mi cámara. A ver, vamos a ver qué más dice. Te veo a través de tu cámara. Y después que... <coughs> Ah, es el mismo, es el mismo amigo que nos mandó lo del perro este. Vamos a ver a usted otro mensaje. Hola Oxlack, por favor mira este video y dinos qué piensas. Vamos a ver el video. Vamos a ver este video. Ah, ya vi este video, ya lo había visto Está interesante, me gusta, eh Me gusta este video, es muy bueno Hay una ropa tendida Y sobre la ropa se ve como que Hay unas manos atrás de la ropa Como si fuera un fantasma que estuviera tocando la tela Sí me gustó este video No creo que sea falso Está muy bueno para la gente que, que no lo ha visto, vaya a Facebook o a YouTube. Si no lo voy a subir a mi canal de YouTube porque este es uno de los videos que me ha parecido muy, muy bueno. Sí, sí. No sé. <risas> y no se ve que sea falso. No, veniendo, veniendo, venía a todos. Veniendo. Parecen dos manos, como que pasa la mano, viste. Sí. Sí. No manches, está muy bueno este video, este video me gusta bastante. Como dicen aquí en el chat, lo único que puede ser es que sea una ardilla, una ardilla que esté colgando de lazo y que sean sus patitas las que esté, las que esté moviendo en la tela. Pero eso es lo, pero, no sé, una ardilla es muy chiquita y vemos que, que esos, esas manos se mueven por toda el área de la, de la chamarra. Parece un gato, supone que está pasando, eh, puede ser un gato, no sé, a menos que el gato esté agarrado de lazo y esté moviendo con sus patas, el, el, la, la chamarra, Esa es la única explicación. De hecho, voy a poner a un gato haciéndolo, uno de mis gatos lo voy a poner a hacer eso, a ver si se ve igual, porque sí, me parece que que a lo mejor, puede, sí, debe ser un animal, si no es un animal, pues eso es un fantasma, ese video no está editado. ¿Por qué no fueron a checar por detrás exactamente? O sea, lamentablemente no tenemos el video donde ellos hayan ido a checar qué hay detrás, porque si hubieran checado en ese momento y no hubiera nada, pues entonces sí es como guau, wow, ¿no? Pero ahí todavía hay oportunidad de que pueda hacer un gato, una ardilla, algo, que, que se oculte tras la chamarra. Dice, dice que por la pared, miren, otro dice que por la pared sacaron un par de ladrillos y por ahí meten un par de palos. O, o Mira, si, si hubiera un hueco en la pared, exactamente, pudieran hacer el mismo efecto. Muy buena idea también, ¿eh? Me parece que que es buena idea la que me acaban de exponer aquí, sobre si hay un hueco en la pared, alguien puede poner las manos así y obviamente hacer el efecto. Entonces, bien por esa, son, son muy buenos observadores ustedes. Sí, eso es lo, que, es lo que vamos a poner ahora en el video que vayamos a subir, porque este video ya estaba considerado para subirse a mi canal de YouTube, entonces me han dado muy buena idea la de los ladrillos y voy a hacer la del, la del gato, lo voy a hacer, voy a tratar de que con mi gato, hacer lo mismo con una chamarra, a ver si hace lo mismo, un tipo con traje verde, no, ese es lo primero que pensé, pero el traje verde no, porque se mueve la chamarra, y se mueven los elementos, y para que haya una, para que el, el, del, el, el nombre del traje verde desaparezca, se necesita que eh, no haya movimiento en el fondo. Dice Wow Hunter. ¿Por qué cambiarle el nombre? Si alguien se ofende, ¿por qué no entiendo de su problema? Eh, pues nosotros estamos jugando, él sí se ofendió, pero nosotros no nos ofendimos. Estábamos jugando. Pero sí le vamos a poner la que. ¿Cuál era el nombre? Que ya se me olvidó. ¿Cuál era? La rendija, la rendija peluda. La rendija peluda. Eh, donde donde donde entra el nervio verdad la rendija peluda donde entra el mie el, el miembro iba a decir <risa> donde entra el miembro digo donde entra el nervio donde entra el nervio la dijo dios mío que acabo de decir qué sabrosa saludos la rendija peluda sí Ay, dice sandra <risa> el ganso nocturno no pelví. Pues bueno, ese video está muy bueno. Lo vamos a la rendija peluda, donde entra el miembro. Digo, donde entra el nervio. Donde entra el nervio, donde entra el nervio. Perdón, me equivoqué. Este, vamos a dejarlo hasta aquí, gente, y ese video hay que subirlo al canal de YouTube con. Eh, con, este, con las ideas que me acaban de dar de cómo pudo haber sido hecho ese video cada que inicie el programa pones el grito del ángel, dice Fanny Noriega eh, la rendija del ganso es el calzón, la entrada del metro, dice Raciel 666 muy bien gente, pues gracias por haber estado esta noche con, conmigo ha llegado la hora de que nos vayamos a descansar les agradezco mucho que hayan acompañado Gracias a todos los que estuvieron en la transmisión, gracias por los superchats, gracias por el, eh, las estrellitas en Facebook, por el apoyo con los likes, por, eh, por eh, participar. tú me recomendó tu video en donde narras tu infancia y tus demás trabajos en los que estuviste hasta llegar con History, el video es muy motivador. Mariana González, yo creo que es la cerveza que me eché con Luisito Rey, ¿no? Mariana González, yo creo que es esa cerveza con Luisito Rey. Si no han visto ese, ese video, pues se los recomiendo. Una cerveza con Luisito Rey. Y ahí les platico mi, mi historia antes de ser youtuber y cómo me convertí en youtuber hasta llegar a trabajar en History Channel. Oxlack, eh, el fantasma tiene ropa, la ropa se fantasmiza, Ah, eh, eh, mañana les platico un poco sobre por qué los fantasmas se ven con ropa, ¿no? es una explicación que se las dejo para el día de mañana, es muy buena pregunta, y mañana les contesto el por qué los fantasmas se ven con ropa, que si, el, porque la ropa no son fantasmas, no tendría por qué eh, aparecer, ¿no?, pero mañana les explico por qué, ahora pone el grito de la mujer, vámonos a vivir, descansen, buenas noches, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias por apoyarme, el ojo sin pestañas dice que Peck sale, muy bien, pues los quiero mucho, descansen, hasta mañana. Gracias a Arles, a Betty Parra, a Sandra, a Aeromancy, a Miguel, a Paola, que nos mandó cuatro mil likes, Pao, Pao, Francisco Márquez, también que nos apoyó esta noche. Gracias a Beatriz G., descansa, Oxlack, dice. Gracias a Miguel, según entiendo, la teoría pasa de energía a los objetos, dice Miguel74. Buenas noches a Chaneli a Eric Stark, a MMG a Manuel Villa, a Ariel B., Gracias chicos, a Roberto Correa, a Lau Privi, gracias, descansen, hasta mañanita. Mañana nos vemos 9.30 de la noche aquí en La Rendija Peluda, donde entra el nervio, aquí, aquí entra el nervio. Buenas noches, déjenme like hermano. Liliana, un abracito a Serena Pil también, va la cumbia, ¿quieren que ponga la cumbia? A ver, vamos a poner la cumbia. Va la cumbia, va la cumbia. hay gente de YouNow. hay gente de TikTok. Descansen. Gracias a Luan23 por una super etiqueta. Gracias, mi hermano Luan. A ver, ya venía, ya venía. Levántate a bailar, dice Ale Rodríguez. Ale Rodríguez dice que me levanta a bailar. Carlotina Martínez, gracias. A Carlotina, a Beatriz, gracias. De ser parte de la rendija peluda, dice Terror con Balto. Que baile el momo. Descansen, ahora sí, hasta mañana. Eduardo Sánchez, saludos. Bye. Hasta mañana, buenas noches. Dale pues, Ana Elena. Anaela. Anaela, claro que sí. Descansen. La rendija peluda.